A ver, buenos días, Eduardo. Buenos días. Eh, lo primero es darte las gracias por dejarnos entrar en tu casa, atendernos como nos has atendido, que nos hemos sentido como en casa. Esa es la idea. Nos has demostrado que eres una gran persona, pero ahora queremos que nos cuentes cómo nació Duna de Doñana. Bueno, Duna de Doñana fue un proyecto que unos chavales empezaron con él, estuvieron unos pocos meses. Entonces yo estaba de alquiler en un piso y... Y llegó a mis oídos esto, que eh, estaba, bueno, habían estado in, iniciándola, iniciándola. Y a partir de ahí, pues, bueno, yo retomé, le eché narices y empecé poco a poco a arreglar cosas y a, y a ambientarlo y a, y a subirlo. Cuéntanos, ¿cuántas habitaciones tiene el alojamiento? Ahora mismo tiene cuatro habitaciones. Hay una con, con seis camas, una litera, otra con cuatro camas de litera, una cama de matrimonio y otra cama, y otra con tres camitas, como, como ya sabes. Hemos visto que las zonas son comunitarias. Mucha gente se echa hacia atrás cuando dices, es que sí. son zonas comunitarias, baños comunitarios. Sí. Bueno, ahí yo tengo que decir que me ha impresionado el hecho de que esté todo tan limpio, tan cuidado. Aparte de que te, te hemos visto, ocurre. te hemos <ríe> visto, ocurre. porque yo ayer pude observar que estás atento a todo, a que todo esté perfecto, Cuéntanos todo el trabajo que lleva realmente cuidar de esto tú solo, porque hemos visto que estás solo para hacerlo todo. Sí. Cuéntanos, ¿cómo es, ¿cómo es cómo llevar esto? Bueno, la verdad es que simplemente meterte el chip, y de decir, me levanto por la mañana, barro, limpio y, y con, con ganas. Porque es poner la ilusión y que, y que saber que hay personas aquí y que se sientan a gusto, que lo vean todo limpio, y que, bueno, que, que se lleven una buena impresión, porque es lo importante. Y a la vez, pues bueno, hacer amigos. Eso es muy importante. Hacer amigos. Hemos visto pequeñas obras de arte en las paredes de algunas sí. habitaciones. Sí. Cuéntanos, ¿de dónde salen estas obras de arte? Bueno, esta mía, que he pintado un mural, que es en la habitación de tres, ya, ya lo habéis visto. Y bueno, y hay por ahí otras cosillas colgadas que son mías. O sea, tú también dibujas. Pinto y dibujo, sí. Bueno, sabéislo. Sí. Entonces, estas pequeñas obras de arte, pero no son obras de arte, son amados, Son cosillas así que... Son pequeñas obras de arte. Todo, todo trabajo que salga de, de arte, de poderte volcar sobre algo, esa, de poderte expresar es arte. Aunque tú no lo veas, tú realmente no llegarás a valorar tu trabajo como puede valorarlo otra persona que venga a verlo. Y de eso creo que yo puedo hablar, como escritora y directora de la revista. Nos gustaría, nos contarás, ¿qué proyectos mm, piensas hacer? Nosotros contigo ya hemos hablado del poder hacer aquí una semana de eventos literarios. Pues sí, me gustaría que, bueno, esto aparte de ser un, un, un hostel, que fuera también pues, un sitio de encuentro donde la gente pudiera pues, ver fotografías, pinturas, dibujos, donde se pudiera hablar de, de, de libro, de literatura, de, de, de poesía, de, de incluso de música, organizar algún evento de música. Que yo lo que hago es que pienso que quiero abrir las puertas para todo el que quiera expresar, pues, pues tenga un sitio donde hacerlo. ¿Cuánto tiempo llevas con los alojamientos de una de mañana? Pues empezamos en, a finales de mayo, a finales de mayo de año pasado. O sea, este año hará un año. Este año, un año. ¿Y cómo es esta andadura este año? ¿Dura? Ha sido dura, ha sido dura. Y el invierno es más duro todavía. Sí, porque quieras sí. o no, las vacaciones son en verano. Eh, exacto. Y luego, pues, el alojamiento... Cuando hay un poquito de actividad, realmente son los fines de semana. De semana difícilmente entrar. En... ¿Para qué tipo de clientes está abierto está abierto doña? Para cualquier tipo de cliente. No hay, no hay ni un estatus, ni, ni una etnia, ni nada. Muy bien. Eh, ni edad. Aquí he tenido clientes de, de vamos, súper gente gente mayor. Mi pareja parejas, solo y bueno, aquí he tenido la suerte de haber conocido en mi inicio, conocido gente, escritores también, escritores, fotógrafos, como era de, de Nacional Geográfico. Bueno, parece que, que el sitio gusta, el el simple hecho de que es una casa y que, y que buscan algo diferente a un, a un hotel con lo de super lujo y demás. Y aquí sí. le damos otra cosa, le ¿no? damos familiaridad, el sentido... Te voy a decir algo que puse en Facebook. Uh -huh. Se lo habrán leído unas cuantas personas ya. Yo le hice ayer una foto a la, a la fachada uh -huh. y lo puse. Sí, <tose> Detrás de una humilde fachada se encuentra un alojamiento cálido y además que tiene muchos tesoros. El tesoro, uno de los tesoros eres tú, Eduardo. ¿Por qué? Porque tú vas a un hotel y el trato no es el mismo. Obviamente que no. Eh, has estado atento a nosotros, a cualquier necesidad que tuviéramos. Cuando viste que no faltaba café, enseguida estabas tú ahí. Es algo que dices, a ver, pero es que ni en hotel ni en apartamentos. Yo puedo decir que me he alojado en muchos sitios, ya por el trabajo de mi marido por cuando hemos tenido que trabajar con los libros y nunca me he encontrado con esto bueno, nos gustaría que nos hablaras se combina la casa y bueno y de agradar y de... nos gustaría que nos hablaras un poquito de lo que son San Lucas de la camera los alrededores para que la gente también se anime a venir a conocer San Lucas uh -huh. Y sobre todo, a quedarse aquí. Sí, sobre <ríe> Cuéntanos este un poco lo bueno, que puedes encontrar. San Luca tiene el encanto de tener este río y este mar. que Se, se unen ahí en esa desembocadura. Que nos da ese pescadito tan especial que tenemos. Que me imagino que lo habrás probado. No he podido. Hoy espero. Bueno, bueno, no, te, no te pierdas los langostinos ni las te terillas fritas porque eso es las tortillas de camarones. Cualquier cosa que comas aquí, incluso las papas a porque tenemos ahí una zona que se llama La Colonia, donde sale la mejor papa del mundo y no es porque sea de salud ¿no? <risa> <risa> Y bueno, y nuestros vinos, nuestra bodega, la cultura que tiene ya, porque tenemos un casco antiguo impresionante, donde hay palacios, castillos, conventos, iglesias. hemos bueno. ¿No has visto alguna iglesia? Bueno, y la gastronomía. Esto es una zona de, de visita gastronómica, turismo gastronómico, muy importante. Yo ayer lo que probé fueron las patatas a la cerveza. Las papas a la cerveza. ¿Y las papas a la niña no las probamos? No, no las probamos. No nos dijeron nada con las que <risa> <risa> Ellos pidieron las, uh, las, papas las papas a la, a la cerveza, cerveza, cerveza porque nosotros pedimos flamenquinas, <risa> que los conozco por Andújar. Sí, sí, es muy cordobé también. <risa> y. Y claro, la gente con la que íbamos, como eran de aquí, dijeron, no, no, espera, espera. Vamos y pedir... pidieron patatas a la cerveza. Uh -huh. Entonces, hemos visto que está una doñana estaba a los pies de un castillo. Uh -huh. ¿Qué nos puedes contar del castillo? Bueno, yo la verdad es que, que he leído su historia, pero ahora mismo me pilla como <ríe> un poquito blanco de la época que es, pero bueno, este castillo tuvo mucho tiempo abandonado porque yo recuerdo mi infancia, ahí vivía en una comuna de Vitán y bueno, llegó un momento en que desaparecieron los gitanos, también por su forma de vida, que también nos han dado mucho. Sí. Y no somos nómadas, como ahora como todo el mundo. Pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que llegó alguien que dijo, vamos a arreglarlo, vamos a prepararlo y, y ahora mismo aloja un restaurante. y... Se hace visitas coronadas, o sea bueno, está restaurado. Y ese castillo era mucho más amplio, decían que también tenía una serie de, de pasadizos que comunicaban con el palacio de la duquesa. Okay. No sé si lo habréis visto, que también es una maravilla. Okay. Y luego está el palacio de Orléans y Borbón, que es el actual ayuntamiento. Sí. Eso te digo que es de palacios y de iglesias y de conventos y y lugares, lugares, para, lugares para visitar, el Auditorio de la Merced, que ahora también era un convento originalmente O sea que luego está la covachas, las, que eso es, también es súper antiguo y son cosas bonitas para ver. Nuestra plaza, nuestro Mercado Abasto, que eso es una maravilla nada no más que de ver el pescado. Merece la pena también visitarlo. Nosotros hoy bajaremos a la zona de la playa, la desembocadura. Y, y ya, creo que no me queda ninguna pregunta que hacerte. No, me gustaría que nos contaras lo que quisieras. Yo lo que nos quisiera. hablaras lo que quisieras. Bueno, pues me, me encantaría que esto funcionara, que eso se animara, que yo pudiera hacer todas las cosas que tenía en mente por hacer, de poder restaurar, de poder darle esto vida que fuera un lugar de encuentro, que fuera una cosa bonita, que a la gente le guste venir, que, que quieran compartir aquí, aunque sea para tomarse una cerveza ahí en la terraza y arriba, montar un chilarito ahí tranquilo para que la gente tenga su ratito de, de ocio y disfrutar, incluso el patio de atrás, montar una pequeña pitería o algo así, que, que, que se pueda dar un poquito más de servicio de lo que ahora mismo puedo dar. Nosotros en Valencia sí que conocemos el... Chilau. o sea, la zona terraza, yo aún no la he visto, ha subido mi marido pero sí se podría hacer algo sí. perfectamente, además en el patio mm -hmm. se el podría patio, hacer porque... Aquí, aquí este verano ha habido su movidita, aquí ha sido, aquí incluso un sarahito flamenco de un chicos que venía a un concierto, porque ya te digo, con muchas auditorio de La Merced también vienen músicos, o se no mucha música y los chicos de estos montaron aquí, y venía uno con la guitarra, el otro que cantaba, flamenco, la, la hermana y la novia de... Que eran de uno y, de, y la novia del otro, les pues tocaba las palmas, o sea que aquí, aquí se montó en un momento, una botellita de manzanilla, que no había... Y, y empezó a animarse <risa> la cosa, no, no, no, que terminamos, terminamos montando un, una cosa muy bonita. Eso sé. que son pasar. A disfrutarlo, porque yo a la vez de, de, de, de tener el negocio, pues, que no es como verlo como simplemente esa, esa forma, vamos a ganar dinero, ¿no? otra filosofía. Es el que, de que de sale ti. con la puerta, sea un amigo. Es parte de ti. Tú has montado tu negocio con parte de ti. Es como me pasa a mí con los libros, o a la editora con, con la editorial, que es parte de ella. Yo te deseo la mayor suerte del mundo. Y bueno, te prometo que volveremos en mayo, Si todo va bien, para julio del año que viene, julio, queda la promesa de montar, organizar algo. O sea. Como tenemos tu teléfono, tu correo electrónico, creo también, lo tendré en la tarjeta. Sí, y si no, bueno, por teléfono, por whatsapp... Se arregla todo. Se, se pide todos los datos que haga falta. Eh, Tienes la publicidad puesta en letras enlazadas. ¿Sí? Darte las gracias por la entrevista, las gracias por acogernos en tu casa. Bien, por el desfato. De pues, y no sé, Cuando viene gente que, que, que admite todo lo que hay en la casa, y la acepta como es, porque yo ya no digo por mí, pero por la casa, porque la, pues, tienen sus limitaciones, obviamente, porque tienen los cuartos de baño, sus defectos, tiene sus cosas. Tiene... Y ahora que pasa el invierno tan malo, tanta lluvia, tan... no está todavía, digamos, encalada, no está todavía en condiciones, y aceptarla de esa manera para mí es... Pues, no hay nada perfecto. Una, una... Vamos. Tú ten en cuenta, no hay nada perfecto. La perfección no existe. Ya, <risa> ah, ya. Ni en, eh, siquiera en los hoteles de lujo, y yo me hospedo en algunos, hay cosas perfectas. Eso, siempre tenlo en cuenta. Y lo que hace la casa, en parte, eres tú. Tu corazón es lo que levanta la casa. Lo que ayuda a que esta casa, poco a poco, vaya siendo el hogar de todos los que pasamos por aquí. Muchas gracias sí. por la entrevista muchas y gracias muchas gracias por todo. Gracias por vuestra visita y por vuestro agrado y por, por vuestra forma de ser también, bien una maravilla. Muchas gracias.